Muchas gracias, muchas gracias a APN por la organización de esta jornada y por supuesto por invitarme a participar en esta mesa. Eh, saludo a mi compañera de mesa, Maite, con la que hemos tenido algún que otro conversación precisamente sobre el IMV. Que, y, y bueno, pues agradezco a todos los participantes que veo que son numerosos y que son pues, eh, prueba un poco de, de la sensibilidad y del interés que existe por, por el tema que estamos reflexionando hoy. Decir que me ha encantado tanto la intervención de Gabriela como de Carlos. Creo que Gabriela se ha centrado, creo no, eh, Gabriela se ha centrado más en las cuestiones autonómicas, Carlos ha abierto más y ha hecho esa perspectiva europea. Efectivamente, me toca a mí el, el reto, bueno, pues, eh, contaros un poco cómo, cómo, cuál es la visión nacional y sobre todo contaros en qué momento está el ingreso mínimo vital. Eh, es un reto eh, lo pensaba según nos oía esta mañana cuando venía aquí a, bueno, venía a trabajar estaba oyendo por la radio que retransmitían las, eh, la, la, el encierro de, de los alfarmines y yo pensaba que era muy complicado eh, transmitir esa intensidad, esa emoción por radio de, de un encierro si tú lo ves, en las imágenes ves pero esa, esa intensidad que, que le estaban poniendo pues casi casi me veo la misma textura o sea, tengo que transmitir eh, un poco la intensidad y la emoción que para nosotros eh, representa. Y no, no, es, no estoy exagerando, eh, no me estoy viniendo arriba. El IMV es una gran medida, yo creo que eso lo con, compartimos, ¿no? coincidimos todos en que era una medida esperada, esperada, deseada y por fin ejecutada. Eh, no quiero hablar mucho del pasado porque creo que es mucho más... Eh, más positivo hablar de, del futuro. De mi parte que me dediqué a la cosa electoral se decía que la gente no vota por los agradecimientos, sino por la perspectiva. Y yo creo que esto mismo lo voy a aplicar en este momento. Además, estoy hablando con gente que ha seguido eh, día a día el IMV, que lo conoce perfectamente, que sabe cuáles han sido los movimientos y sabes cuáles son a día de hoy las, las deficiencias. Contaros que, que, efectivamente, el ingreso mínimo era un ingreso, una medida deseada y que se hizo en una coyuntura particular, Particularmente complicada, pero que después de dos años, porque como decía Gabriela, eh, acabamos de cumplir el segundo aniversario, se, se hizo, entró en vigor el, día, el 1 de junio de, de 2020, pues después de esos dos años hay casi 500.000 hogares beneficiarios, 1.300.000 personas beneficiarias, de ellos el 43% son menores. Es decir, 550.000 niños y niñas son perfectores del ingreso mínimo vital. Gracias a una de las modificaciones que se hizo con la aprobación de la ley en, en diciembre de 2021, se aprueba el complemento de ayuda a la infancia y con este complemento podemos decir que son casi 250.000 hogares, perdón, no confundamos solo de personas y hogares, son 250.000 hogares unidades de convivencia las que están recibiendo este complemento de ayuda. Eh, decíais, los cambios, pues los conocéis, eh, el IMV desde su aprobación ha tenido muchas modificaciones normativas, no sé si muchas o pocas, han sido necesarias y se han implementado. Yo creo que fueron seis modificaciones antes de la aprobación de la ley. En esas modificaciones previas que se hicieron, se fueron modificando, pues primero lo que, lo que era de cajón, eh, fue, no sé si podemos dimensionar, en el primer mes de entrada en vigor del ingreso mínimo se recibió medio, medio millón de solicitudes. Prácticamente son las meas solicitudes que se reciben para pensiones en un año. Lo decía también Gabriela, 1.900.000 solicitudes desde, eh, en toda la vida del ingreso mínimo vital. Eh, fue una barbaridad y hubo que, que hacer modificaciones para adaptarse operativamente a la medida y por eso no quiero bajar mucho al detalle de ese momento, pero se, se hace en septiembre de 2020 se aprueba la inadmisión a trámite. Antes se tenían que, que verificar todos los requisitos, pero, sin embargo, desde ese momento, y para hacerlo todo más ágil, pues, eh, se aprueba la inadmisión a trámite, que quiere decir que si los umbrales de renta no se cumplen, esa solicitud eh, queda ya, a partir de ese momento, ya no se siguen eh, viendo o, o, o revisando los requisitos. ¿Mm? Y bueno, y otras más que, que tenían que ver no tanto con la operatividad de la prestación, con la gestión, sino con la adaptación a esa realidad social que, conoces, que conocéis perfectamente. De hecho, a finales de enero ya en el 2021, primeros de febrero, se aprueba una serie de medidas que tienen que ver con una cosa que nos habéis contado desde el principio, que eh, tener a dos titulares por unidad de convivencia en algunos colectivos, y, y por ejemplo Maite fue una de las cosas que primero dijo, en determinados colectivos esto no aplicaba, se necesitaba abrir ese margen. Pues, eh, atendiendo muchas de las demandas que nos si hicisteis, se abre, se quitan los dos titulares por línea de convivencia y se abre y se reconoce otra parte que para las personas sin hogar fue muy importante, se reconocen las eh, diferentes formas de empadronamiento, empadronamiento eh, que llamamos colectivo o empadronamientos de tipo ficticio. Y es también en esa modificación cuando se incorporan los mediadores sociales del ingreso mínimo militar. Eh, Sabéis que a raíz de eso se ha aprobado el registro de mediadores, Quiero subrayarlo porque es el primer, a veces damos por hecho cosas, pero yo creo que es bueno subrayar la, pues la, la importancia que tiene. Es el primer registro de entidades eh, del tercer sector colaboradoras de la Administración, en este caso para el ingreso de mínimo vital. Decir que ya hay 10 organizaciones que forman parte de este registro y que en buena medida tienen el compromiso con la Administración pues de ser facilitadoras de esos certificados que hacen falta para acreditar unidades, de, o sea, formas de convivencia de difícil o casi imposible, diría yo, certificación. Bien, después de estas modificaciones se aprueba la ley. La ley, eh, el proceso de la tramitación parlamentaria fue muy largo, fue excesivamente largo. Pero, bueno, pues lo que permitió, la parte positiva es que permitió la escucha. Se presentaron 450 enmiendas y de esas, eh, bueno, de esas enmiendas de las aportaciones y del debate parlamentario que hubo, pues eh, se sacaron modificaciones que en algunos casos pues son extraordinariamente positivas, como decía el, el complemento de ayuda a la infancia. Más otras, pues se abrió a colectivos, eh, se incorporan los estutelados... Eh, se reconoce el 22% para los hogares con personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Bien. Eh, estamos en el momento en el que estamos. Y os quiero contar como tres, a ver si me ordeno y así os ordeno también a vosotros, tres apartados. ¿no? Quiero contaros un poquito del Núntica. Si tengo tiempo, Marcelo, eh, si, si no me paro y, y a lo largo de la conversación luego lo puedo introducir. Adelante Elena, y luego te iré comentando ah, cuando hay que ir cerrando. Muchas gracias. De acuerdo. Eh, a mí, o sea, yo quiero hablaros un poco del, del Nautica, que ya se ha hablado, es decir, de aquellos perceptores que potencialmente podían entrar a, a la prestación y que no han entrado. Quiero hablar también eh, de cuál está siendo la relación con las comunidades, porque sé que entre todos los participantes que hay, hay personas de, de todos los territorios y la información que puedo dar creo que es, es, eh, puede ser favorable o positiva, beneficiaria para vosotros. Y luego quiero hablar un poquito de los desarrollos que están en tramitación y que se van a aprobar próximamente, ¿vale? Que son como pues bueno, todos los desarrollos que van haciendo de esta prestación. Lo que siempre hemos dicho y nos habéis oído desde el Ministerio, el IMV no es solo una prestación, es una política de inclusión. Conocéis la prestación, estamos trabajando en la mejora de la prestación, pero el IMV tiene que seguir complementándose con una serie de políticas, que es lo que os voy a, a, a contar en este momento. A ver, la, el, la primera parte, el, el, el non es, es decir, ¿qué pasa con los que no han llegado? Pues efectivamente, Sabemos que hay un colectivo que, que, que habíamos previsto que, que llegara y que no ha llegado. ¿Cuáles son las razones? Pues no penséis que esto no nos da que rayos de cabeza. El Ministerio ha estado muy interesado en saber cuáles son las razones por qué la gente no llega. Porque nuestro deseo es que la gente llegue. Eh, para eso se, han hecho, se ha hecho una encuesta eh, que, que bueno, dice cosas que ya sabíamos con lo cual nos legitima para, para decir que eso estaba pasando y nos dice otras cosas que incluíamos o que bueno, o otras cosas que desconocíamos eh, Efectivamente, como decís entre el colectivo destinatario del ingreso mínimo hay un porcentaje que nos parece muy relevante de personas que no conocen la prestación en torno pues, a uno de cada cuatro personas no conocen la prestación ¿vale? De los que sí la conocen no todos tienen vocación o voluntad de incorporarse a ella. Hay una parte que nos declaran eh, dificultades eh, de acceso y por supuesto, por supuesto ahí sí podemos eh, actuar, desde el Ministerio eh, tenemos que hacer iniciativas o impulsar medidas que palíen en gran medida, el, por una parte, el desconocimiento de la prestación y por otra parte la complejidad en el procedimiento que también ha salido en tanto en la conversación en la reflexión de Gabriela como en la de Carlos. ¿Vale? Sin embargo, hay otro porcentaje de personas que, aun conociendo la prestación y no teniendo presumiblemente eh, dificultades de acceso o de, de, a la prestación, no la solicitan. Esto es la gran incógnita. Eh, tenemos que seguir investigando, prácticamente hay un tercio de personas de, de, de este colectivo que os digo, que no están interesadas. Eh, y sobre eso será muy interesante, como decía Carlos, con el proyecto que tenemos en marcha con EAPM, para detectar estos casos, será interesante saber por qué esta gente no quiere y, bueno, a ver, obligar no se va a obligar a nadie, ¿no? pero de los que sí si quieran, pues acompañarlos. ¿vale? Eh, en esta encuesta que os decíamos se les li, brindaba a las personas la posibilidad de que fueran acompañados en el procedimiento. O sea, si, si la dificultad era eh, la parte administrativa, la complejidad en la tramitación, os pues acompañamos. Y en este acompañamiento un tercio prácticamente de las personas a las que se le ha ofrecido dijeron que, que no. A pesar de haber declarado primero que sí querían acompañamiento, luego dicen que no lo querían. Entonces, bueno... Ahí hay, hay mucha, una cama de, de factores que, que habrá que ver y que, en este sentido, pues, como decía, el proyecto que estamos desarrollando con EAPN será extraordinariamente interesante. Paso a contaros un poquito de la relación con las comunidades. Que Además, aquí eh, yo aporto lo que sé desde este lado, pero vosotros sois los principales conocedores, conocedores de, de cuál es la situación. Me ha gustado escuchar a Gabriela porque ha hecho una, una fotografía excelente de qué es lo que está pasando en la Comunidad de Madrid. Eh, yo no quisiera detenerme porque además sería una falta de respeto para otros participantes que son de otros territorios y que no podemos hablar específicamente de su situación, pero sí lo que digo es que la Comunidad de Madrid a día de hoy, ella ha pronunciado o ha referido 22.000, o sea, en mayo de 2020 la Comunidad de Madrid tenía 22.240 hogares beneficiarios de la renta mínima de inserción. Hoy la Comunidad de Madrid tiene 48.000 hogares, multiplica por dos. Eh, esto, ¿qué quiere, ¿qué quiere decir? Que el ingreso mínimo, a pesar de que no, es, no ha llegado todavía, es importante subrayar el todavía, al, al potencial, a esta estimación exante que había hecho el Ministerio, ya hace tiempo que dobló el número de prestaciones de rentas mínimas que existían en España, desde el principio de su desarrollo, o sea, desde 1989, que el País Vasco pone la primera renta mínima a funcionar, pues se había llegado a un número de hogares y actualmente el ingreso mínimo duplica esos, esos hogares. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que el ingreso mínimo, aún no, insisto, porque no es hacer discursos eh, victoriosos, ¿no? es que no adelantamos nada eh, negando la, la realidad que me estabais diciendo, de, de posibilidades o problemas de, de acceso. Pero, aunque con esas dificultades, se dobla el número de hogares a los que se llegaba con las rentas mínimas. Y esto yo creo que hay que, hay que ponerlo en valor. Y dice otra cosa más, porque por lo, la evaluación que estamos haciendo a nosotros del ingreso mínimo, sabemos que el 75% de los que tienen renta mínima han solicitado la, el ingreso mínimo, pero solo se les ha concedido a uno de cada tres que cumple los requisitos. Es decir, el ingreso mínimo está llegando también a otras personas diferentes a las que cubría la renta mínima. Y esto es importante eh, ponerlo, ponerlo en valor. Decía Carlos, y lo contaba muy bien, un poco la complejidad eh, de la relación, de la complementariedad. Con las rentas mínimas. Fijaos, y además por, por cercanía, tanto porque yo lo viví en primera persona, pero por vosotros porque la conocéis. Cuando se hacen las leyes, pasa, pueden pasar dos cosas. Una que se haga desde arriba, cuando digo se hace desde arriba, por ejemplo, el, el, la ley del tercer sector. Cuando se hace la ley estatal del tercer sector, lo que se hace es a nivel estatal. Y se crea un, un marco, un paraguas, un marco de lo que queríamos que fuera eh, el tercer sector. ¿Vale? Luego, después de hacer el marco estatal, se, las comunidades asumen ese marco y como le he oído decir en muchas ocasiones a Carlos, a Carlos, con voluntad de que sean más ambiciosas que la propia ley estatal, las leyes autonómicas hacen suya esta normativa y la adaptan a su territorio. Digamos que este es un procedimiento un poquito más ordenado. Con ingreso mínimo no pasa así, al revés, es, ya existían 19 normativas de rentas mínimas y se hace una renta estatal, con voluntad de que sea el suelo, de que esa renta mínima pase a ser el suelo de la cobertura de ingresos que nosotros queremos dar a las personas beneficiarias. Cuando digo el suelo, lo que estoy diciendo implícitamente es que las comunidades, obviamente, tienen, primero, que adaptar su normativa y, segundo, decidir si complementan o no complementan. Mi respuesta ante eso es, tendrían que complementar, y yo creo que la vuestra también. Y cuando decimos tenemos que complementar, lo pueden hacer de muchas formas. Complementar económicamente, ser más generosos en la prestación que se da, o complementar porque abramos a nuevos colectivos que el INV no llega, o a nuevas... Eh, Prestaciones, o sea, cuando digo prestaciones, eh, sí, complementarias. El IMV, la vivienda no la, no la focaliza. A lo mejor las comunidades pueden complementar focalizando o dando ayudas a la vivienda. Estas son sugerencias. Lo que ha pasado, y os cuento que a día de hoy, por eso también eh, necesitamos engrasar mucho la máquina, de las 19, 17 comunidades en las dos ciudades autónomas, de estas 19, 10 Comunidades han modificado su normativa, vamos bien, dos están en proceso y siete todavía no han hecho modificaciones. ¿Esto es un problema? Pues porque las tienen que hacer, es que si no la complementariedad nunca se va a, a producir. Y la, como habéis visto la palabra, la sustitución, eso es, si no hacen modificaciones normativas... Que permitan que se hable el ingreso mínimo y su renta mínima, la sustitución, no voy a ponerme negativa, iba a decir no, no se puede hacer, sí, se va a hacer, pero va a ser más costoso ese procedimiento. Que sepáis que desde el Ministerio hablamos, claro que hablamos con las comunidades autónomas, las animamos porque no podemos eh, solo podemos alentar a que lo hagan. También nos pedimos que por vuestra cercanía e incidencia a las comunidades que se lo pidáis, porque yo creo que va a ser bueno para todos, va a ser bueno administrativamente para, hacer, eh, para que el engranaje funcione, pero va a ser bueno para las personas porque no dejaremos a las personas sin cobertura, ¿sí? que es de lo que se trata. Eh, voy acabando, que me dicen que me estoy extendiendo mucho. Eh, simplemente contaros y si luego si hay preguntas, eh, retomamos algunos temas. Deciros, porque yo creo que ya lo sabéis que, que el Ministerio ha lanzado la parte de los itinerarios de inclusión, que no son itinerarios al uso, que tratan la inclusión social y laboral de las personas beneficiarias del ingreso mínimo, incluso también de las rentas mínimas, pero que se trata de proyectos pilotos con una metodología muy innovadora y que, que, bueno, que lo que tratamos con ellas es de sacar evidencias y hacer políticas públicas basadas en la evaluación y en la evidencia que nos den los resultados que vamos a tener con las con los proyectos que están en marcha y en los que participan las comunidades, participan eh, ayuntamientos y participan muchas organizaciones sociales. Próximamente, probablemente a final de mes, pero digo probablemente, cogerlo con reserva, se va a aprobar el sello de inclusión social, también que, que vincula a las empresas con los beneficiarios del ingreso mínimo, y se va a aprobar el Consejo Consultivo eh, del tercer sector en el que participan, además de los agentes sociales. Eh, los agentes civiles que son las organizaciones del tercer sector. Y probablemente después de, de verano veremos verá ver a la luz un mito muy importante que es el incentivo al empleo para el ingreso mínimo vital. Está en consulta pública y se está haciendo toda la tramitación para ver si se puede eh, aprobar en el mes de septiembre. Esto como decía son los desarrollos que tenía pendiente el ingreso mínimo vital y sobre los que ya estamos eh, trabajando. Eh, por respeto a Maite, para que, que tenga eh, su tiempo de participación, yo de momento lo dejo aquí y, por supuesto, estoy abierta a las preguntas que luego podáis hacerme. Muchas gracias.